Bueno, el primer punto del orden del día era el análisis de lo, de lo realizado hasta ahora. El segundo, lo tenías otro El segundo, concentración y entrega de firmas del día del día 3 en Santander. El tercero, tareas a realizar y reparto de, de las mismas. Y el cuarto, varias. Varios, que, lo, lo que queramos tratar además de lo que hay Si hay alguno que ya tenga algún punto que quiera que se trate eh, tal, Que lo diga y ya tomamos nota para ir sabiendo un poco lo, lo que puede ser el orden del día O sea, de lo que hemos dicho, si hay alguien que quiere tratar algún punto más Que lo diga para, para tomar nota Yo yo, podido, yo a entregar cuentas bueno, en varios, en varios igual entran varias cosas varios, No lo has dicho Sí, vale. pero si se dicen ya, así ya lo sabemos Finanzas. Finanzas. Falta también la organización de los del día 1. Sí, el tema de publicidad, marketing, todo eso. También. 3, a realizar las propuestas para el curso, próximo curso. Sí, empezar primero también lo del día 3, organizar un poco a ver lo que podemos hacer el día 3. y el Por un lado y por otro, continuar. con las charlas que se han empezado, continuar. O propuesta de trabajo. Ahí también lo metemos en el punto 3 o en el punto, en el punto 3. Vale. No Propuesta de trabajo. Bueno, sí... Si... No, funcionamiento de las... de las plataformas. Ah, funcionamiento y otro tema. Funcionamiento, plataformas y hacer los papeles para Madrid. Los papeles de las plataformas. Para Madrid. Que me los he dejado en casa. Tengo hecho cinco, me los he dejado en ordenador. Papeles de plataformas para Madrid. Pues empezamos por el primer punto. ¿Qué te pasa? No, es el, es el wifi. No, no tengo wifi, sino no es para el tema de wifi, sino para el internet. A ver qué le pasa. Bueno, bueno, en, bueno en cuanto bueno. al primer punto, el análisis de lo realizado hasta ahora, eh, de alguna manera el. El comunicado que se mandó el, para leer ayer en las concentraciones y las manifestaciones pues es un poco, un poco el resumen de lo que han sido, ha sido nuestros objetivos desde que empezamos hasta ahora y también un poco una, un, el, el, el ver que las actuaciones las que hemos tenido ¿no? pues están teniendo, de alguna manera, están teniendo pues, un resultado ¿no? y que eso pues, nos debe animar a, a continuar. En cuanto a la, al tema de las actuaciones, yo creo que el, no el colofón que es una expresión que no es correcta, sino el lograr <coughs> llenar ese autobús el otro día con 60 eh, compañeros y compañeras para ir a Madrid, yo creo que ha sido un triunfo y un trabajo de todas las plataformas, pero impresiona impresionante, que todos sabemos lo que nos cuesta, lo que cuesta movilizar, lo que cuesta movilizar. Y más lo que cuesta movilizar desde Cantabria para ir a Madrid con madrugones a las 3 y media de la mañana y, llegar, y volver a casa a la una de la mañana. ¿eh? Sabemos, lo, sabemos lo que significa. Y que es un, un sacrificio grande y se ha logrado. Y además se ha logrado y de alguna manera por lo que se recoge en los vasas de la coordinadora estatal, hay quien dice que, que le gustaba mucho cómo cantaban los vascos, pero no eran los vascos, seréis vosotros, ¿vale? De la, de la periferia. De la periferia. Efectivamente. Yo creo que el, el continuar con las concentraciones, como se ha venido hasta ahora, pues de, de alguna manera está manteniendo el, el tema en en el candelero, en el tema del el candelero, y luego tendremos que, sí, que, decir, que decidir si, si, si vamos a continuar con ellos si no vamos a continuar, si vamos a estar a expensas de, de <coughs> los compañeros de, de Euskadi en concreto, que van a discutir el próximo lunes si paran hasta septiembre, no sé, que todo este tipo de cosas pues se debe tener en cuenta. ¿eh? y yo ahora lo que pediría es que cada uno intervenga y diga lo que, lo que piense ¿no? sobre estos temas. Sabiendo de que eh, cuanto más breve seamos, de alguna manera mejor, porque tenemos bastantes puntos que tratar, como siempre, y todos son importantes. Bueno, en se, se ha decidido al final que separaba julio y agosto y que se volvía a retomar en septiembre. Eh, ayer hicimos como una despedida con una merienda tal y que se yo el fútbol bueno fue pues todo lo que tuvo pero bueno estuvo bien estuvo bien y en Colindia estuvo se ha bien que olvida, nos paramos vamos a hacer una cosa como vamos a hablar todos queremos decir algo pues si seguimos en orden o sea sí. levantáis la mano yo os tomo nota y ya está si se pide una cosa si somos breves Podemos participar más, ¿eh? breves y concisos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, tú ya estás. Hasta septiembre, perdón. Hasta sí, septiembre. Sí, sí. empezar en septiembre otra vez. Vale. Pero durante estos dos meses sí que va a haber una presencia en la calle de lazos, en la avenida, en los balcones, bueno. en las solapas, vale. murales también, y en fin, cosas que van a hacernos estar sin estar. Sí. Eso, o sea, que no vais a hacer no, concentraciones, no, no, si no, pero no, sí. de alguna manera os vais a hacer visibles. Sí, no, y la gente está pendiente, que vale. si hay una llamada de urgencia también. O sea, al, vale. final, al, al final la gente llega el verano y todo el mundo tiene muchas cosas que hacer. Hay que meter la hierba. Vale. La hierba, sobre todo. El no, colín Vamos a seguir. No vamos a parar. Vale. Colindres continua. Castro, eh, En Castro no lo hemos decidido todavía. Ayer lo comentamos en la asamblea que tenemos previo a la, a la concentración. No lo tenemos muy claro. Yo he consultado con la, con la coordinadora de Vizcaya y ellos, como tú has dicho, Gonzalo, tampoco lo tienen claro. Pero sí que ayer yo noté que había menos afluencia de gente. Entonces, eh, lo vamos a considerar. Volveremos a comentarlo en la próxima reunión que tengamos y ya pues como a ver, a ver lo que decidimos no me gustaría dejarlo porque yo creo que luego va a costar muchísimo el volver a reunir a la gente pero eh, tal vez le preguntemos incluso a ellos en la manifestación a ver qué, qué opinan pero ahí vamos En Santoña San tuvimos ayer más gente que nunca eh, gracias a la gente que vino de fuera y nosotros seguramente pararemos los 15 días de fiestas del 1 al 15 de septiembre también lo, lo preguntaremos, pero supongo que en 15 sí que lo O sea, que hasta, digamos, el 1 7... ¿Vosotros no paráis? No, no. ¿El 1 a 15, plaza... 15 sí? Sí, la plaza está ocupada, entonces. Los días de las fiestas. Sí, los Vale. Carmen. Pues bueno, nosotros ya, ya sabéis que nosotros hicimos parón en el área, dijimos parón en el día 26 con la última convocatoria general de la coordinadora estatal y bueno pues hicimos paro ya está no vamos a entrar más allá. pero sí con el compromiso de retomar el tema en septiembre um... Posiblemente en septiembre, pues como dice Inés, pues igual hay dificultades para, para arrancar. Pero bueno, también arrancamos de cero cuando empezamos las concentraciones, ¿eh? Y yo lo que creo es que lo que tenemos que es poner a trabajar las neuronas durante este verano, todos aquellos que tenemos algún nivel de responsabilidad o que estamos siendo un poco el motor, ¿no?, de, de movilizar a la gente, poner las neuronas en las de trabajar para ver con qué sorprendemos, con qué volvemos a, a enganchar el ánimo de la gente, o sea el verano es verano, la gente se dispersa, tiene otras obligaciones, pero yo creo que sí que hay que preparar muy bien el mes, el, para el, en el mes de septiembre arrancar. Y luego hay otra circunstancia, tenemos un nuevo gobierno, se están negociando cosas, hay que ver también cómo evoluciona todo esto, aunque también para los gobiernos el verano es, es más laxo, ¿no? Pero, pero bueno, este como es nuevo y está... a ver qué cosas se nos presenta, porque posiblemente haya situaciones diferenciadas con las de ahora. No digo que vayan a ser la mejor, ¿eh? o sea, no, no, para nada. Lo que pasa es que digo, hay que ver qué es lo que va a haber y en función de lo que haya, pues también retomar el nuevo impulso en el mes de septiembre. Nosotros lo tenemos previsto, así se quedó en la, en la manifestación, al final de la manifestación que hicimos el día 26, y quedamos en lo que en septiembre se retomaba. Y bueno, yo, yo confío en que lo hagamos sin demasiadas dificultades. Mingo, ¿no? De parte mía y otras amigas, se había que juntarse para lo de Colindres A eso luego lo hacemos. Bueno, para luego, al final. Ah, ah, lo, lo, sí. Luego lo miramos. La cocina Montañés lo hacemos, lo, lo hacemos luego. la Torrelavega. Camilo. Esto en Torre la Torrelavega, de momento, hemos convocado para el lunes que viene y sí que hemos tenido un bajón considerable. Y nos estábamos planteando lo que íbamos a hacer de momento sí que estamos viendo que tradicionalmente los gobiernos eh, este y los anteriores que ha habido siempre aprovechan julio y agosto para meternos una buena viruta a la sordita eh, quiero decir con ello que debiéramos estar muy expectantes con lo que sucede con el pacto de Toledo ¿no? el pacto de Toledo quienes discuten y, y la, los personajes que están allí dentro ¿no? entonces van largando de momento cosas que bueno, que respetar la carestía de la vida pero en caso de que, lo que todos sabéis ¿no? en caso de que haya crisis, eso se suspendería y demás más o menos, más de lo mismo entonces, yo es que soy mal pensado, soy paseo entonces, eh, agosto y julio son fenomenales para pescar a la gente, que, más o menos con la guardia bajada. ¿no? Entonces, sí que como somos una coordinadora, eh, en caso de que hubiera algo, pues eh, aunque parte de ellos, parte de las plataformas vayan a, a parar su actividad, eh, en cualquier momento no. Podemos volver a, a reunir y, y si surge algo muy novedoso e importante, pues abordarlo. Pero tenerlo en cuenta: ¿eh? julio y agosto, siempre hay un decreto, siempre hay algo. Pero seguís, pero, pero eso, seguís o de momento eh, no, no lo hemos decidido todavía. La semana que viene, vamos a ver. Sí, frente Sí. Referente a lo que usted está diciendo, como tenemos el WhatsApp de la plataforma de Cantabria, podemos volcar las noticias que salen al. Referente del pacto de Toledo, todo lo que nos afecta. Yo lo puedo hacer. Fenomenal. Claro, porque así, o sea, lo tenemos con la plataforma de Cantabria, desplegamos y salga la noticia. Pues estupendo. Sí. Es pues un canal de información en el mismo WhatsApp, en la misma plataforma. ¿Cómo te llamas? Hola. Olga. Olga. Es, es Olga López, que es, pertenece a la plataforma de, de Colindres. Vale. Eh, Luis, Portillo. En Reynosa hemos cerrado el kiosco esta, esta semana y insistiendo en que eso, que no podemos bajar la guardia, como lo que está comentando Ramiro, y que ante hechos puntuales estaríamos otra vez ahí, pero también teniendo en cuenta que cómo estamos funcionando en Reynosa, que hasta a la hora de hacer análisis pues, no hemos sido capaces de, de formar un grupo un poco potente, que somos tres, cuatro personas ahí de aquella manera, y todo el mundo estaba acusando un poco lo del que, hombre, ahora ya de cara al verano, tal, y, y, y al final pues no ha habido más remedios La asistencia, más o menos, es bastante, algún día ha habido un repunte, pero generalmente eh, es bastante constante. De, y y en, en este no se ha notado así como mucho, mucho bajón, sí se nota la la influencia en el entorno de que no es simplemente un grupito que esté ahí sino que es algo que se, que se comenta y, y, Hasta septiembre y, y mm, Lo hemos dejado en el aire sin, pensando en que en cualquier momento podría haber una noticia un poco eh, un poco eh, como sí. es que eh, no quedar más remedio que reactivar toda la historia rápidamente pero sí, en un principio, la idea, sin haberla mencionado, es dejar pasar a gusto. Pablo. ¿Dónde? Sergio. Yo hablo por Astillero, no yo hablo poco a hablar por Camargo porque hay dos personas aquí. Bueno, en Astillero ya sabéis que es algo especial, porque no es la propia coordinadora quien estaba convocando ahí, sino que, bueno, era gente a título individual, pero bueno, una gente muy vinculada también con el PSOE, que me imagino que yo creo que en este periodo lo que estás ya hablando es que den el chufle, ¿sabes? no den el pitido para que toda la gente empiece a desaparecer, que está más vinculado allí que desaparezca ya de las plataformas que es lo más probable que ocurra entonces no sé en Astillero qué es lo que van a, a decidir, porque este lunes, este lunes pasado no estaba el lunes que viene como estaré, pues ya preguntaré un poco a la gente si tienen pensado continuar o van a parar o bueno, pues a ver lo que van a hacer Bueno, pues aquí en Camargo, vamos, sí que se ha hecho mención a la posibilidad de, de poder hablar sobre el tema, pero en principio hay participación y bueno, y vamos a continuar. Vamos a continuar. Si es verdad que bueno, estos meses de verano, bueno, pensamos que puede suceder esto, pero en principio, mientras que veamos que de alguna manera se mantiene la participación, vamos a continuar. Y, bueno, pues en el caso supuesto de que llegásemos a, a tomar la decisión, ¿no? de parar, pues sí, en principio sería retomarlo, bueno, como un poco en general está sucediendo con los demás hasta septiembre. Pero vamos, en principio, ayer hicimos una manifestación y, y estuvo muy bien ocupamos las calles del pueblo, nos despachamos un poco a gusto y bueno pues bien considerando que eran fiestas estupendo para todos o sea que bueno lo dicho que nosotros en principio mantenemos la convocatoria siempre y cuando veamos que la participación se mantiene verdad eh, bueno, está en sí. ¿Qué nos puedes contar, en eh, Nosotros no vamos a entender, no o se si seguir o no, no por el verano, sino por la situación. Es distinto si seguir por la situación no, porque nos estamos reuniendo los lunes, seguimos, este lunes nos vamos a seguir viendo en el, reuniendo en el ayuntamiento, nos limitamos a, a despegar la pancarta y no juntamos, o sea, es que no, no, el Santander en la plaza del Ayuntamiento, con nosotros que somos de la plataforma, es que no llegamos a 10 personas en total. ¿eh? Yeah. Se recoge alguna firma, se reparte algo por los bancos de allí de la gente que está sentada pero que no se acercan ni siquiera, o sea, ni se levantan, son todo gente mayor y no muy optimistas ¿eh? por los resultados. Eh, se ha hablado con alguna asociación de vecinos, concretamente en el barrio San Roque, de San Francisco, por vale, el tema de alguna charla y a ver si en los barrios se podía implicar la gente y completamente en el barrio San Francisco que siempre recorrimos a él porque ha sido siempre más compatible y tal, y ahora mismo están en una situación que, bueno, que nos dicen que es lo que queramos, pero que no nos lo recomiendan, porque ahora mismo hay una división total entre los vecinos y la, y la, y la dirección de la de la asociación precisamente de vecinos. Un tema de un planteamiento de obras que ha propuesto el ayuntamiento, los vecinos tienen un criterio y la Junta de la Asociación otra, por lo tanto está como descalculado. Eh, yo no he estado, pero el viernes pasado, parece ser que había una charla en Marqués de la Armida, en esa zona, que se suspendió porque era la manifestación por, la, por el tema de las mujeres, pero así en todo había cuatro personas. O sea que no, no puedo decir nada concreto. Si se va a seguir, si no se va a seguir. Yeah. Si que hay firmas por el recogidas que ya se entregará Vale. Bueno, pues un aplauso para nosotros por el de Santander, porque eso ya está tan dicho que ya se está deslavazando. A mí sí me parece que, que Santander cuesta mucho, pero también yo digo que, lo que los que estamos en la plataforma no estamos tampoco haciendo las cosas bien. ¿eh? Porque yo por lo menos no quiero siempre echar la culpa la responsabilidad a la gente de Santander que mira como es posiblemente en Santander tampoco lo estemos haciendo bien o sea no estamos llegando a la gente y no sé cómo será pues también algo de culpa tendremos que no estar haciendo lo bien, haciéndolo bien. Eh, pero gracias de todas maneras Sergio no, con respecto a Santander bueno sabéis que había un plan de choque ¿no? es decir de la última asamblea que hubo para Santander lo que, se, lo que se intenta para poder llegar a la gente es a través de los barrios la charla que se ha quitado, bueno, que se ha anulado el viernes pasado, se, se ha puesto para este viernes. Con la idea, un poco, de ir intentando entrar a los barrios, que es la única forma de poder, de poder llegar a la gente. Entonces, bueno, yo creo que el trabajo en Santander va a ser a través de los barrios. Nos costará más o nos costará menos, pero, pero ese es el trabajo que tenemos ahí por delante. Sí, por eso que nos va, a los barrios se les ha cambiado un poco. Yo vivo en la calle Alta, en la calle Alta, vamos, la asociación de vecinos, yo ni la he tocado, porque es una asociación muy proclive al Ayuntamiento de Santander. Entonces, pues, poco, vamos, uno, uno de, uno de... yo a... Yo algo de Colindres. Pues, de Colindres hemos, eh, en, la, en la reunión de ayer, acordamos algunas cosas. Eh, acordamos eh, hacer eh, un equipo para tratar la pobreza de, de la gente mayor de 60 años en el municipio, en la zona nuestra. Entonces vamos a mirar eh, cómo está el tema de la gente mayor, qué ayudas tiene, en qué situación se encuentran y haremos una recopilación de datos y bueno, haremos un análisis, un, un informe y a ver lo que sacamos, a ver cómo está y cómo, cómo podemos ayudar si llega el caso y si está muy bien, pues, pues bueno, pues ponerlo como ejemplo. Entonces eh, se ha un equipo para tratar el tema y empezaremos a funcionar ya os iremos comunicando si sacamos algo luego por otra parte también hemos acordado eh, cuando hay comunicados para leer a la a la gente cuando es en las concentraciones o manifestaciones eh, quitar las siglas eh, teníamos problemas con la gente porque la gente se quejaba cuando dábamos nombres, dábamos siglas se quejaban entonces vamos a quitar nombres y siglas cuando demos los comunicados es lo que hemos acordado. ¿Qué siglas? Siglas de sindicato, o sea, siglas de... No es, podemos hablar de sindicatos, podemos hablar de gobiernos, de instituciones, pero no vamos a dar ni nombres de, de personas, ni de sindicatos, ni de partidos políticos. Pues eso está haciendo, no estamos utilizando a nadie. No, no vamos a dar... A dar eh, eh, no vamos a nombrar. Ah, cuando, cuando se dan los comunicados, nombrar las, las referencias. Sí, porque tenemos las... vale, vale, eh, tenemos vale, vale, problema vale. con la gente y la gente vale, vale. no por ese motivo sí, pues, no acude, sí, hay quejas. Y hemos llegado, vale. ahí hemos llegado a ese acuerdo vale, entre nosotros. Vale, vale. Es, que, es que no, no entendía. lo entendía. Hemos... Eso lo hemos hecho desde el primer día porque había gente que se quejaba de nombráis a mi partido, nombráis... Entonces desde el primer día nos abstenemos. ¿Podemos decir reforma de tal año sin nombrar a nadie? Eso es lo que lo que procuramos hacer para no, no tener enfrentamientos, hay pieles finas. Y luego también hemos hablado del tema de venderlos un poco, hacer un poco de marketing. Y bueno, pues queremos hacer, tenemos idea de hacer unos cartelones grandes, aparte de lo que son las, los carteles estos con las letras, con las consignas, hacer unos carteles que sean un poco más impactantes, que impacten más en la gente, que se vean, que tengan figuras de personas o de lo que sea, aparte de letras. Queremos hacer algo de eso. Luego ya hablaremos el, el tema ese. Entonces, si podemos hacer algo para el día del cocido, para, de alguna forma, hacer unos cartelones grandes y colgarlos en, en el donde vamos a estar, como hay árboles y demás, que la gente vea un poco, aparte de lo que es eh, la, las pancartas o los panfletos que impacte un poco en la gente, porque la gente ve en letras y demás y muchas veces pues pasa de ellas. Entonces si ve igual una, una figura que impacta, un cartel grande, pues igual, eh, no sé, de alguna forma ayuda a que a que acudan más gente. Eso por parte de Políticas. Sí, creo que es importante cada vez que se hace una una concentración en los ayuntamientos eh, iniciar la concentración con eh, una explicación diciendo que no representamos a ningún sindicato ni a ningún partido porque eh, los, los, los, los de las plataformas ya lo sabemos pero la gente que pasa por allí que es la que se puede agrupar a, a la concentración habrá mucha gente que no sepa mira estos serán de qué sindicato o de tal entonces iniciando la, la concentración diciéndolo cada vez que, cada lunes, al comienzo, igual no era importante. Porque muchas veces, igual, mucha gente no va porque piensa que representamos a algún sindicato o a algún partido. Entonces, eh, eh, yo, por ejemplo, bueno, que yo cuando hago las intervenciones, yo siempre digo que allí que vemos todas y todos. Es decir, pero efectivamente, no nos engañemos. Aquí todo el mundo está significado, supuesto, compañero, supuesto, pero... y, y no hay que tener miedo a nada, lo que sí está claro es que no vamos en nombre de ningún partido ni ningún sindicato, pero queda claro que las personas que estamos aquí... Todas y todos estamos significados. Eso está clar, clar, y sí. las que van allí, sí, claro. la mayoría, también están significados. Todo, todo el mundo y casi casi que políticas. nos conocemos todas y todos. Todo el mundo tenemos ideas políticas. Claro. No Ojalá, Ojalá mundo, las tuviesen todas. Que todo, todo es que, que no estamos bueno. ahí vendiéndonos no. como tal o como cual. No, no, no. no. Es, es una sugerencia. Es misma, decir, no. bueno. Un momento, un momento, Sí, es referente a eso. Sí. Bueno, sí, pero. Bueno, pero, bueno, pero, bueno. pero eh, eso que, que tú dices es súper importante porque yo, yo me pongo por ejemplo ¿no? que llevo que solamente dos veces eh, te da corte eh, animarte oír o hablar porque tienes miedo que alguien te diga si, si te gusta la crisis o te gusta el Real Madrid entonces yo pienso que eso es vamos, súper interesante decirlo y alargarlo y hacer hincapié en que somos ciudadanos que tenemos muchas ideas pero que somos ciudadanos, algo así, algo inocuo, no. es que vosotros igual no lo veis como la gente que está afuera, pero yo, que acabo de venir, tengo una idea completamente diferente a lo que podáis tener vosotros, sí. Pero, a ver, hay un programa de propuestas y de reivindicaciones, es decir, jubilación, derogación de reformas laborales, jubilación a los 65 años. Todo, todo, todo, todo. Sí. Todo sí. el mundo que quiera participar de eso, sí. bienvenido. ¿Cuánta gente hay informada de lo que estáis reivindicando? Bueno, sí, nosotros informamos. Bueno, es que, vamos a, vamos a ver, es que no podemos entrar en este diálogo. Vamos a pedir la vez. Vamos a pedir la vez, Fabio sí, Blanco. Vale. Sí. Eh, por ahí, el Cerro La Vega. Sí, yo quisiera decir que de, de la plataforma ya se dijo lo que se reivindicaba y a estas alturas ya pensar que si hablamos, que tenemos miedo que sea si aquel piense que es de tal sindicato aquí, todo el mundo ya nos conocemos y a estas alturas pensar eso, aquí todo el que venga será bienvenido y no vamos a decir que si es de comisiones, que sea si de UGT, que sea si de derechas, que es de izquierdas. Aquí estamos por los por derechos de las pensiones y todo el que venga, bienvenido. Y, y yo no tengo miedo a que tener a uno al lado, que si es de derechas o es de comisiones o es de OGT. Si a estas alturas ya nos conocemos todo el mundo, ¿a qué tenemos miedo? Eh, Carmen. No, bueno, vamos a ver, yo, yo es que esto, lo, casi en todas las asambleas lo, lo, lo he repetido, en primer lugar estamos aquí por una conciencia social la conciencia social nos viene de algo no es una ciencia infusa, hasta nos viene de algo por nuestra trayectoria, por nuestras vivencias, por nuestras experiencias, nuestras militancias, cada uno donde quiera, donde pueda porque las haya tenido o no, da igual y luego hay otra realidad, es decir tenemos una, las, cuando hemos formado las plataformas, hemos ido a título individual y hemos, bueno, hemos ido tirando algunos hemos ido tirando la historia para que las cosas se fueran se fueran consolidando no nos equivoquemos los pueblos son pequeños los pueblos en los que vivimos y la gente nos conoce y sabe quién y sabe quiénes somos y de qué pie cogemos cada uno pero el discurso que estamos haciendo es un discurso transversal es un discurso común al que todo el mundo se siente unido y nadie, nadie te pregunta o sea, nos conocemos, ¿quién, quién, es, quién, ¿quién por dónde respira? Nos conocemos porque los pueblos son pequeños. Entonces, a mí, o sea, el, el, el tener que hacer una declaración de fe, cada vez que empezamos una, una concentración diciendo y no nos debemos a nadie, sino que somos muy independientes, somos los que", me parece una estupidez, o sea, perdona, ¿eh? no, no te, o sea, me parece una tontería. Mira sinceramente. Estamos donde estamos, estamos por lo que estamos, sabemos lo que queremos, y hemos dejado nuestros pelos en la gatera, ¿eh? porque a lo mejor a todos nos gustaría pues significarnos específicamente, ¿no? ¿Qué? pero hemos optado por, por, por hacer un movimiento transversal, un movimiento lo más amplio posible y donde todo el mundo tenga cabida y que nadie se sienta incómodo. Y en ello estamos, pero vamos a hacer un acto de contrición cada vez, que o sea, no tiene sentido. No tiene sentido. No, no, no nos escondemos, somos quienes somos, cada uno unos somos, otros no son, pero perfectamente, sin ningún problema, sin ningún problema. ¿eh? ¿Por qué? Porque vamos, o sea... No vamos con simbología, no vamos de la. y lo que estamos defendiendo, y, y lo que ha dicho, pues ha dicho por aquí antes, este es el, alguien no sé quién ha, quién ha comentado, que, que eliminan de lo que, ah, los de que van a eliminar de todos los textos cualquier alusión a cualquier organización, es que precisamente para evitar roces, pues bueno, pues, pues es correcto, pues es lo que estamos haciendo en definitiva. Nosotros ya tuvimos un problema en nuestra, plata, en nuestra plataforma, pues porque en una de las concentraciones de las, de las amplias, de las extraordinarias, pues Le dimos al micrófono a una persona que empezó a atacar a un determinado partido político. ¿no? Y entonces, pues, hubo un, un, un bosqueo, Te dijimos, se acabó, o sea, esto no nos vuelve a ocurrir y no nos ha vuelto a ocurrir. Y no pasa nada, y nos conocemos todos y no pasa nada. Hay que hacer que cada vez. Dani, yo simplemente aplicaría el lema que estamos utilizando muy de continuo, que es gobierna quien gobierne las pensiones se defienden y no y no tenemos más que justificarnos de que si no pertenecemos de que si no defendemos de que si somos o no somos yo hay un tema por ahí este último comunicado que se ha sacado para el día 25 nombra dos acuerdos PP-Ciudadanos y PP, Ciudadanos, PNV, yo creo que nombrar esos partidos en esos acuerdos es totalmente correcto. Y el que se sienta ofendido, lo siento. Yo desde luego, si me lo vais a quitar del papel, yo no vuelvo a hacer más comunicados. Porque claro, el que se sienta ofendido, porque se hable que el PP ha hecho la reforma de 2013 y además hay algunos acuerdos con los presupuestos generales del Estado, que si habéis leído el, el comunicado que se ha entregado en el Senado, que se ha colgado en el, en el WhatsApp, en el que hace referencia, expresa, expresa al, a, al acuerdo PP-PNV y al acuerdo pp Ciudadanos Yo creo que, que, que el que se sienta ofendido por eso, lo siento, pero tiene una piel tan fina, tan fina, tan fina, que yo creo que no sé si la tiene. No, no, perdono, me quedo Sí, eh, te Gonzalo, no, no nos sentimos ofendidos. No, no, por ahí no van los tiros. Nosotros sabemos lo que hay. Y, yo, y nosotros lo podíamos decir tranquilamente, porque sabemos lo que hay. Y es así, es evidente. Lo que pasa es que la gente, la gente, en el momento que damos siglas y nombres, la gente deja de ir, de asistir. Se siente ofendida, se siente, es muy susceptible. No es cosa nuestra, Gonzalo, es cosa de la gente. Lo hacemos por eso. Ahora, si decimos, decidimos... No sé, que hay que decirlo, pues se dice. Pero mmm, las consecuencias no solamente en nuestro caso. Estamos hablando también de Santoña, por ejemplo. La gente deja de ir, de asistir. Yo no me siento. No, no quiero que te sientas ofendido. Yo tampoco me siento ofendido, ni mucho menos. Ver, por decir. Bueno, eh, dos últimas intervenciones. Es que en, en la reunión de ayer, eh, precisamente, estuvieron hablando ya entre la gente. Estos son de tal partido, porque eh, igual no volvemos. Entonces, si vemos que como no me empe empecemos a nombrar determinados partidos políticos de los, que, de los que se nos acusa de ser, que parece ser que si eres de Podemos eres mala persona y no tienes derecho a vivir, pues me parece a mí que si empezamos ya a nombrar partidos, malos. Por eso nosotros desde el principio hemos borrado todo, todo tipo de partidos de, de los comunicados. usted Sí, yo pienso igual que hay que quitar a todos los partidos, aunque haya razones, porque eh, de repente te puedes encontrar que hay que citar también al PSOE ¿eh? o que hay que hacer, eh, citar la a cabrón, Podemos porque ha metido no sé quién. Mejor es eliminar. Es pues, una opinión de uno de Santander. ¿eh? Sí, señor. Faltaría sí. más. Ay. Bueno, yo pienso que cada uno... Sabe es que, para, para, para. según esto, había que... Claro, pero hay la idea que tengo yo en la cabeza, hay que meter a PSOE también. En ese comunicado que tú has dado, que tú has que a mí no me ha molestado, eh. A mí tampoco, eh. Pero bueno, cuidado, porque hay otras personas, hay, hay pueblo que, que es que a la mínima se resbala ¿eh? y se bueno, va. Hay gente, y el, tenemos y el, que saberlo bien, claro, porque, porque, porque, porque al, al estar nosotros a ver, a ver, a ver, tan sensibilizados, sabemos... A ver, pero... dejarle hablar, dejarle hablar. Carmen, está hablando Agustín, por favor, dejarle acabar de sí, hablar. Pero, pero, he acabado que al, al estar tan sensibilizados como, enseguida a, a lo apreciamos. Y las personas, todo el mundo, incluso aquel que yo lo en el momento también era así, que no era político activo, digamos, pues jo, a, de cualquier dato que lo tendrías más o menos más bien ha orientado, eh, te apartaba de, del grupo, ¿vale? vale. Y, y yo creo que conviene eso, trabajarlo mucho. En Santander, por ejemplo, nada, posibles razones de la no concurrencia, es que Santander, es ser la capital, es el mundo político, está ahí más metido, es donde más se trabaja, por lo la prensa, por lo tal, y no sé qué, por lo cual lo, lo tenemos más difícil. Puede ser una explicación. Hay más factores, ¿eh? hay más factores, pero mm, puede ser una, es, es un ámbito más mareado, más trabajado. Está continuamente la, los medios, los políticos ahí metiendo cuchara, por eso la gente está mm, como más, eh, más dura al participar. Yo creo que es eso. Con ¿eh? lo cual lo de los barrios lo veo bien y veo pero hay que ir muy, muy es ¿eh? muy aséptico, y cuidadín que nos vamos a encontrar con vacíos de locales, muchos. Pensado, ¿no? Pero bueno, bueno, no, vamos a ver. Es que, perdona, ¿eh? <risa> Tenemos que cortar, es que, porque claro. si no, no vamos a acabar nunca. Yo creo que nos hemos explicado, sabemos un poco... Yo creo que cada plataforma sabe muy bien lo que debe de hacer. No vamos a entrar en más detalles. Eh, cada uno tiene que, que estar en su plataforma, saber bien lo que tiene y lo que debe de hacer, punto. Bien, en consecuencia, la cuestión era que si íbamos a parar, no íbamos a parar, el trabajo y demás. Bien, pues hay plataformas que continúan, hay plataformas que han parado, pues nada. Continuamos eh, con la misma historia, eh, si por lo que sean los que han parado, pues como vamos a seguir a, eh, comunicados a través de, de los portales que tenemos abiertos, pues, oye, en cualquier momento pues, se acude a cualquier convocatoria, se, se comunica, se convoca y ya está. ¿Eh? Pero vamos. Y... ¿Puedo hacer un inciso a lo que ha dicho Gonzalo? Una una... Cosa, la, yo creo que las plataformas somos independientes, lo que dices tú, para querer o tomar la decisión de nombrar o no nombrar. Eso, yo creo que somos independientes Y también la coordinadora Yo por eso Gonzalo entiendo tu postura También sois independientes Para cuando hagáis el comunicado Poner las siglas que os dé la gana yo, Pienso yo no, no Yo no estoy así ¿eh? No, yo no digo tú Yo digo a nivel de la coordinadora Luego que yo De ese comunicado mm. Coja y elimine Siglas o lo que sea es... Pero la coordinadora también tiene que tener la suficiente independencia para cuando hace un comunicado de prensa poner las cosas como son. Claro. a ver Porque si no, el que hace el comunicado va a tener vale, que hacer sí. encaje de bolillos. venga vale. Vamos a ver, en, en, el, en el trayecto que vamos recorriendo como coordinadora... Hemos pasado ya por muchas fases, desde las fases en que teníamos enfrentamientos entre nosotros, porque unos decíamos una cosa, otros pensaban nosotras, sobre todo respecto a los sindicatos, etcétera, a una fase en la cual todos hemos entendido de que hay una serie de cosas que no hay que nombrarlas ya. Y entonces, pues, no se nombran sindicatos, no se nombran partidos de izquierda, no sé, se nombran los hechos pero no sé y eso, eh, eso se está haciendo ya de forma normal se está haciendo ya de forma normal en este último comunicado se dice y ahora gobierna un partido que una parte de nuestras reivindicaciones las tiene metidas en su programa y por eso estamos en mejores condiciones para la defensa de las pensiones y cuando pone y nos vamos a reunir con el delegado de gobierno que es socialista y se llama Polvo lo haga no estamos yo creo que no estamos haciendo ninguna hay una intencionalidad, la de decir que estamos ahí, que esté quien esté pero no estamos intentando meter el dedo en, en el ojo a nadie No, ¿no? yo me refiero a lo que has dicho tú al acuerdo Pepe ciudadanos o Pepe. De... Y, y entonces el tema es eh, por supuesto cada, cada plataforma es muy libre para, para hacer lo que era conveniente pero yo creo que deberíais ser más honrados y decir no nos mandes ese comunicado, lo hacemos nosotros porque claro mandar un comunicado de una manera determinada y eliminar y eliminar un, un, unos unos unos puntos que son claves, que son claves, es decir, porque aquí estamos haciendo política también, ¿eh? Es decir, sabemos a quién hay que votar las próximas elecciones o no, porque estamos amenazando todo A ver si es que resulta que de repente vamos a ser neutrales. Una cosita, es que entonces por esa regla de tres solamente se puede eh, hablar de PP y PSOE, porque los demás no han tenido nunca eh, facultad ni para anular, ni para poner, ni para quitar. O sea, los únicos partidos criticables serían esos dos. Entonces, no se podría decir nada negativo Som de otro partido. Claro, y de partido? Claro, por eso... Por eso digo, por eso digo que... Pero te quiero decir, nadie, nadie ha tenido la potestad de poder gobernar claro. para, para poder eh, criticarlos. Entonces, por eso digo que si no se nombra a nadie, pues... Cuanto más asertico, mejor. Porque ni pones a uno por encima ni al otro por pero, debajo. Pero vamos a ver, pero bueno. que, que, bueno, por terminar la conversación. Sí, sí, sí. Yo, no sé. yo creo que vamos a pasar al siguiente punto. <risa> <risa> <risa> si no, nos vamos a atascar. Vale, vale, vale. Llevamos, 40 min, llevamos 40 minutos con esto. Sí, solamente un, es un, solamente muy breve gobernado, tienen sus programas políticos como para poder citarles si estamos de acuerdo o no, o sea no me parece, tampoco quiero entrar en la, en la discusión esta pero no hace, es vale, no, bien, que no hace falta que hayan gobernado ...para saber si nos interesa su tendencia o no. Bueno. Bueno, vamos a... Yo creo que... si, os, si Con vuestro permiso... Vamos a dar por zanjado este punto... ¿eh? Y pasamos al siguiente. ¿De acuerdo? Para no atascarnos. Yo creo que todos... Aquí todos somos mayores. Ya. Concentración y firmas. ¿eh? El segundo punto, ¿no? Sí. Para el martes. Bueno, pues eh, se solicitó, la, se solicitó la, la concentración tal como se quedó aquí para el martes eh, día 3 de julio y a la vez pues, hemos solicitado eh, una entrevista para entregar en mano al delegado del gobierno eh, las firmas recogidas. ¿eh? Y además de las firmas recogidas, yo soy de la opinión de hacer un escrito, por lo menos que con nuestras reivindicaciones fundamentales y diciéndole, gobernáis, aquí estamos, seguimos con nuestras reivindicaciones y aquí tenemos las firmas que lo ratifican y nuestra presencia en la calle, está. no sé, va a ser una cosita de estas tampoco, que no, no en plan ofensivo ni cosa de esta, pero por lo menos. Eh, yo soy de la opinión también de que, en la, de que se suba una representación de todas las plataformas de todas las plataformas de, de las 10 plataformas que están, que están convocando las concentraciones y subir allí ¿eh? tranquilamente hablar con el delegado y ya está ¿eh? de todas maneras lo importante es el trabajo que tenemos que hacer esta semana de cara a esa concentración a esa concentración que deberíamos pues el trabajo de las redes el trabajo de carteles que se pueda pues realizarlo realizarlo y luego un, un pequeño compromiso, por lo menos por, la, por, las, por todas las plataformas, para ver si por lo menos nos podemos juntar en principio por pues, 50 o 60 o 70 personas a, las, a la puerta del, del delegado de gobierno. ¿eh? Si somos más, si somos más y, y podemos cortar la calle, pues cortamos la calle. Pero si no, pues estaremos allí las 50, 60, 70 personas y pues a llevar... Ya casi, yo creo que hay casi 5.000 firmas con las que se han ido entregando, etc. Yo creo que es un margen importante y luego además yo creo que, no, que nos recibe, no, no porque seamos más guapos o más feos, ¿eh? nos recibe porque estamos en la calle. ¿eh? Eso, es lo, eso es lo que hay que tener claro y que lo que tenemos que lograr que transmita al gobierno es que estos son unos pesados y no se van a marchar de la calle. Eso yo creo que lo, es que, que lo, el mensaje importante que debemos transmitir, ¿no? Y por mí ya nada más en cuanto a eso. O sea, que hay que meter ruido. Hay que meter ruido. Vale. Eh, habrá que hacer las correspondientes ruedas de prensa, cartelería, etc. Todo, todo lo, todos los trámites que venimos haciendo. Yo la rueda de prensa sí que la propondría hacerla el lunes. Al ser el martes, hacerla el lunes, para el martes. El ¿Lunes? A ¿Ah? qué hora? Es que el lunes no son concentraciones. Por lo menos nosotros tenemos... Bueno, pero... No, no, digo la rueda de prensa. Sí, pero ¿a qué hora? A mañana. ¿Eh? A de la mañana. Se puede hacer la rueda de prensa en el mismo sitio que se vaya a hacer la, la entrevista. Tengo que decir que no tiene por qué ser el día anterior. Allí mismo hacer la rueda de prensa, convocar a los medios allí mismo a la salida de la reunión no a salida, la salida ah, antes de la reunión antes de la reunión y hacerla aquí. a la calle los, los medios vienen autos en la plataforma por lo público los medios si quieren vienen queréis convocar allí mismo la delegación de gobierno en la calle convocarla media hora antes o un cuarto de hora antes de que sea o a la misma hora qué hora se convoca a las 11? no a las doce a, 12, 12. a las 12 allí pero la reunión con él qué hora es a las 12 y cuarto pues a las 12 pues a las 12 hacer la rueda de prensa y convocarla allí mismo Sí, sí. No, eh, yo hablaba del tema de la rueda de prensa por el tema de repercusión de que salgan los medios sí, sí. para que acuda más gente. Ah, claro. la, la, la, la, ¿Entiendes? Sí, ya, ya. ¿Entiendes, Sergio? sirva de tiro? Mm. Es que si no habría que convocarla para el viernes. Okay. Hay que convocarla el viernes por narices. Claro. Rueda de prensa el viernes por, por narices. Bueno, igual. Para hacer la rueda de prensa tampoco tenemos que estar todos. No, no, no. no. Hombre, temas, como hemos hecho hasta ahora, pues si estamos los cuatro, cinco, seis o siete, pues, pues ya está. Igual no que... Igual se puede hacer el mismo lunes. Pero es que el lunes, para que salga el martes... ¿Cómo lo veis? Sí. Pues sería bueno salir el domingo. Sería bueno salir el domingo. Porque, porque el domingo la gente coge más el periódico, porque la gente ve más, y entonces la, la llamada hacia el martes, y pues, si, yo no sé, hay que, es, que convocar el sábado, el viernes, para que se salga el domingo. Hay que, tener, hay que tener algún amiguete en la presa, para que te lo concuele. Es que esto es como todo. Tiene que ser el... el que tiene padrino se bautiza. Sí. Tiene que ser el viernes o el lunes, porque en el fin de semana no no, no hay nadie ni siquiera de guardia. Bueno, pero el viernes pactar que para el para que salgan el, el, el domingo. Se les puede decir. ¿Pero ¿Para que salgan el suplemento que se hace por zonas? También está bien, ¿no? suplemento también. diario hace el suplemento ese. Son, y el suplemento además se le puede ilustrar con alguna de las múltiples fotos que tenemos una, una, una, maravillosas. <coughs> el suplemento es atractivo. Sí. Y es que aquí, ver, los medios de prensa, ver, hay una gente que los controla, que son... No nos engañemos. No, ¿Qué nos han puesto hasta ahora? Vamos a ver. Bueno, ¿no? cuando hemos hecho un rueda de prensa, qué nos ponen? Un poquito así, una, una, una de estas, sí. Vale, pues... yo, yo sigo opinando que la rueda de prensa la dejaría el mismo martes. Eh, yo creo que el trabajo que tenemos que hacer es en las redes y en cada pueblo, para que, se, para que venga gente, el trabajo realmente donde va a estar, en Santander, como siempre, pero yo creo que el trabajo es que cada asamblea se puede traer ocho, nueve o diez personas, pues que las intente traer. La rueda de prensa, lo que nos interesa es que yo creo que los medios van a acudir el mismo martes porque es una entrevista con el Zuluaga. No estamos hablando de que te vas a ver con Pepito, entonces yo creo que los medios van a acudir. Si sí, se puede hacer tranquilamente en la calle, en la calle habrá gente, si hay 50 o 60 personas, estará una persona de cada plataforma. Yo creo que no va a estar mal. Sí, pero yo creo que se, por lo menos mandar una nota de prensa diciendo, eso sí, eso eso es otra cosa. diciendo que la la coordinadora va a entregar casi 5.000 firmas recogidas que va a ser recibida por el Pablo Zuluaga, el tal y cual, y, convocamos, y que convocamos concentración en apoyo de las firmas. Eso Como bueno. mínimo esa nota de prensa hay que mandarla. Pues sí, eso, sí. Eso, sí, eso sí, eso sí. Pues mandarla por escrito, por email o por, por correo. Rueda, sí. Nota de prensa. Eso, ¿La nota, la nota de, de prensa convocando al ¿sí? martes. Eso. Y pedir que no la publique, que no te la van a publicar, pero bueno. Eso de pedir... La mosca cojones de la A ver que muy Eso de pedir... Un delegado. Bueno, por lo que dejamos así, en el tema ese. Y para ese día hay que tener un comunicado preparado, que es el que se va a leer. Sí. La nota de prensa es un extracto, nada más. Sí, sí. Un comunicado del gobierno en quien gobierne la presión de 700. cortita, invitándoles a la reunión del martes, a la rueda de prensa, donde vamos a leer lo que tengamos que leer. Ah, dice lo de la nota de prensa. Sí, claro. Ah, vale, vale. vale. Si ¿Sí, llevamos unos cartelones de los que va a hacer Marlon, ¿Se, ha, uh. se ha comprometido muy bien, bien ya me sí, me Yo creo que lo único que me faltaría aquí, porque en el tema de las plataformas, el que se os manden carteles convocando y eso, todas las plataformas lo, lo, lo están haciendo, lo están haciendo. El tema sería, para Santander, comprometernos un día e ir a poner 272 carteles por, por alguna zona, ¿eh? en Santander toda la cartelería que se adjudicó a, a Santander se ha pegado no es problema de, lo de Santander no es problema de pegar o de distribuir porque se ha pegado todo el material que había, no ha quedado vamos, ni uno solo y después en, en los días de mercado tanto en Cuatro Caminos como tal se dan los, las octavillas o sea, se ha repartido todo no hay tanto problema, aunque seamos solamente tres personas para pegar y distribuir pues bueno, ya nos apañaremos ¿eh? o sea, Eso no, no os creo que es que se... Hombre, si vais a alguien, estupendo, pero vamos, que no es mayormente... Porque con tres personas lo hemos hecho. ¿Bien? Sergio. Yo, insistir, el tema es redes. Vamos a ver, lo de la manada que ha habido el viernes, la convocatoria ha sido por redes. ¿Vale? Y han aparecido dos mil personas. Te quiero decir, si el tema les parece interesante a personal aparecerá. Y si no les parece interesante, pues aparecerá menos gente. Entonces, es cuestión de moverlo bien por las redes, en lo que podamos. Y las organizaciones que nos apoyan esas cosas, pues son las que lo tendrán que mover. ¿Es así? Bueno, no debemos de olvidar la cartelería. Sí, no sí, conviene cartelería. olvidarlo. Y, y de vez en cuando, pues está bien pues pegar unos carteles, recordando a, los, a las personas que estamos allí todos los lunes. Y otra cosa, que antes apuntaba José, nos hemos olvidado un poco igual de repartir esos panfletos donde vienen las reivindicaciones, donde vienen las propuestas. Entonces, es verdad que mucha gente llega y, bueno, sí, pero no sabe mucho más y tienes que volver a explicar. Entonces, Nos igual a eso. A volver a editar. Volver otra vez a, a reeditar ahí 5.000 octavillas, las que sean, y, y, y eso es, se repartir. Es que la gente nueva que no se ha sotavillado no, no, no, no ha salido. Sí. No o sea, sí, sí, sí Bueno, y si sales para Santander, si se van a editar cárceles quién se encarga de editarlos y en ese caso Santander, dónde lo recogería para nosotros organizarlo y pegarlo. Vale, vale, eso, ¿dónde eso es te pones en, imprimir? Como, lo, vamos, cuando, bueno, ahora cuando los editemos o cuando pensemos en qué hacer, sí. ya sí. había hecho uno ya ahí por ahí, no sé si… El, que, el que está colgado en sí. el… Yo en había el hecho basal. uno por ahí ya esta mañana, y, sí. o modificarlo, poner algo más que ya lo que tiene el programa pasado ahora este José o eh, nos salíamos ahí en Santander y, y yo lo mismo pues, pondría en contacto contigo sí. vamos a ver, los carteles si cuando se vayan a hacer no es problema como no ha habido problema hasta ahora para hacerles o bien a través de por un lado o por otro se consiguen los carteles estaremos en contacto y se te comunica a ti y a las demás personas de Santander Sí. y ya está, incluso que eso es otro tema, hablaremos de poder, pues eso, prestar ayuda para, para, para ayudar, o a sea, ampliar un poco más el campo. El es muy importante. ¿Está solucionado esto ya lo sí. del.? Sí, bueno, lo del cartel. En principio que seguimos en los trámites como hemos hecho antes. Por favor. La zona de Cabezón, Torre la Vega y Reynosa, los hacéis desde Torre la Vega, los carteles. La zona de, de Colindres, Laredo, eh, San ...Santoña, Castro, Castro eh, se, eh, uh -huh. se hacen desde Santander. Y los de Maliaño, los puede, los puede hacer Sergio. Sí, Sergio. Y Santander. Sergio. ¿Eh? O sea, más o menos sabéis la organización, ¿no? Como siempre. Como lo hemos tenido hasta ahora. Vale. Lo único... De es retomarlo es. un poco, porque es verdad que se ha quedado ahí. Bueno. Sergio, y la posibilidad de, de hacer 5.000 mil, mil copias del panfleto, ¡Ah! pero yo le haría de aquel que era entero. No sé si sobrará de algo. Yo de, iría... de, del, del, que era, del que era folio entero, sí, que bueno, se pueda leer. Ese, ese. ese. Hacerle, hacerle de esa. Sí. ¿Eh? sí, sí, sí. O, vale, yo puedo sí. yo otra cosa. Yo hacer, hacer ese folio, pero a cuatro caras. Uh -huh. O sea, eh, sí, ese folio. Hacer, hacer cuatro caras. Una, dos tres sí. y cuatro. El tipo librillo, sí. tipo sí. ¿sabes? Es tipo edil, ¿sabes? Sí. Sí. Sí. Sí. Sacar algo más, más en completo, Las reivindicaciones en una. Y, este son los cuatro. y hacer los cuatro. cuatro claro. La gente mayor necesita letra legible. ¿eh? Sí, sí, bueno. Mayor. <girá> He dicho, yo ilustración. Y alguna ilustración Una ilustración, que mucha letra. Sí, aburre. No van a leer más porque les metamos más cosas. Eso es. O sea, y lo preciso, lo concreto. Claro y conciso. Y legible. Ah, o sea, sin gafas. Vamos, es mi opinión. Eso. una cosa, si vosotros os hacéis de tamaño a cuatro, ¿queréis? Sí. Sí, sí, sí, sí, sí A4. Sí, bueno, ya hablo como nuevo porque hay que cambiar alguna cosa aquí. Sí, sí, porque ya no estará. La... Por eso hay que cambiar sí, alguna cosa de los lunes. Pues claro, hay que poner los lunes. Bueno, vale. Sí, se habló ya en su momento de que. Tiene que haber un encabezamiento, claro, que ponga pensionistas o pensiones o algo, porque hay gente que, que le das el folio, bueno, y, pero si tú le das ya un rótulo grande, donde eso ya le impacta, ya ya no de, de, de entrada ya dice, ah, pensiones, pues eso le impacta más, ¿verdad? Igual ya pues lo lee, pero si no pones nada, pues bueno, igual no, no lo tiene tan en cuenta. De todas maneras, el ¿no? eslogan este de defensa del sistema público de pensiones me parece que, que sigue siendo muy válido. Sí, sí, sí. Porque no solamente para la gente que somos pensionistas, sino también hemos hablado muchas veces y para la gente joven que viene. Por supuesto. Vale. vale, ya lo hemos visto. Vale, ¿no? Y no. es un poco pillado. En el, en el escrito a mandar, allá al delegado que estaba, efectivamente, que ya lo habíamos hablado algún día más estaba el tema de los planes europeos de pensiones, es decir, recordarle que exigimos al, al, al gobierno, que exigimos al gobierno y a los partidos que están en Europa que no apoyen ese tipo de ese tipo de reglamento que decir, voten que, en contra ¿no? que voten en contra, que no lo apoyen y que voten en contra en ¿eh? contra, o sea, una es por lo menos que se retraten Dárselo por escrito que exigimos sí. ¿eh? sí. darles lo que quieran exigimos que voten en contra exigimos que voten en contra ¿Eh? Y, y así lo reflejaremos en el escrito... En, eh, no, no, les, no, de recomendar nada. Les exigimos a todos. Dice. A todos. A todos los partidos políticos y a todas las organizaciones políticas. En contra. Que voten en contra. Que luego sacaremos el comunicado diciendo quién ha votado a favor y quién ha votado en contra. Exactamente. Y luego tendremos que decir nombres de partidos. Y ahí no nos vamos a ruborizar, ¿no? A ver, claro. Por sus hechos los conoceréis. Eh, correcto. Había algún artículo ahí estos días que lo decía, ¿no? Vale. Sí. Claro, seguimos. Sí. Bueno, bien, continuamos. Eh, bueno, tareas. Las tareas, continuar con el. las tareas, sería el plan de trabajo que hablaba Sergio, que nos lo explique un poquito. Voy a pasar... Una soja sacada Bueno, esto es una propuesta esto es una marcha por la dignidad por la defensa de las pensiones Públicas Esto está ha sacado de una propuesta que yo hice ya hace tiempo, hace unos años, aquí en Cantabria, que era andar por el tema de pan, techo trabajo eh, y dignidad. Entonces esa propuesta quedó ahí aparcada porque no había la suficiente fuerza para hacerlo, pero yo creo que sí que hay suficiente fuerza ahora para hacerlo porque tenemos en cada pueblo donde, donde pasaría esta marcha tenemos una asamblea que está montada. Colindres, Laredo, Castro, Reynosa, Cabezón de la Sal, Santander, Torre Vega, es decir, todas. Entonces es una marcha andando. No os asustéis, algunas hay que hacerla en tren. Digo. Son cortitas, no, no, no son marchas de muchos kilómetros, pueden ser entre 5 y 10 kilómetros. Eh, la idea de esto, que es? Pues sería empezar en Reynosa y de ahí vamos bajando. Iríamos hasta Cabezón, iríamos hasta Castro y llegaríamos a Santander. Eh, ¿En qué consiste? Hacernos visibles. Hacernos visibles. Esto sería empezarlo en octubre, del 1 al 15, son 15 días. ¿eh? En Octor La Vega y en Santander, me vais a permitirlo, pero haríamos una especie de algo más que es antes de llegar allí, pues una fiesta, eh, unas charlas, en Santander igual. Entonces, bueno, pues la idea es visibilizarnos. ¿Qué propone aquí? Vernos con los ayuntamientos de cada localidad, vernos con las organizaciones. Sociales, políticas, sindicales que puedan existir allí y que quieran, para, para ofrecerles nuestras propuestas y que es lo que defendemos desde la coordinadora. Entonces, bueno, por eso digo que hay que ponerse los spikes, ¿no? ¿Eh? La mochila y eso. Entonces, como contamos con gente, pues, hombre, la gente, lo bueno sería partir de mínimo de seis personas para poder hacer esta marcha. Iría acompañada de una furgoneta. Pues si alguien se cansa, se lo que sea, los bocadillos, los bocadillos, el ayuntamiento, las asambleas por la tarde, las asambleas recibiríamos a la gente que va en esa marcha, porque andarían un poquito por la mañana, muchas también son por la mañana con los ayuntamientos, y por la tarde sería hacer en ese pueblo una charla. Es decir, con lo que hay un trabajo previo en cada asamblea del de papelar, para que la gente sepa que lo que estamos haciendo. Durante 15 días, durante 15 días seríamos bastante visibles. Si trabajamos bien los medios de comunicación, que esa es la otra parte, yo creo que es la parte donde confiamos, que en comunicación no tenemos la suficiente capacidad para llegar a los medios. ¿eh? Eh, en la zona nuestra hay periódicos gratis, de esos que dejan en todos los locales, esos periódicos, sí. ¿caten gratis? Sí. Ahí no tienen que sacar. <risa> <risa> <risa> sí. Sí. Eso, eso eso es gratis que son gratis, es gratis es porque una sí, bueno, bueno, organización. que, pues, sí, me pues que si les interesa tu tema, te lo sacarán y si no acuerdan, te lo ¿Eh? Pero hay que intentarlo, yo le digo que no. Sí, sí, claro, cada asamblea en su, loca, en su localidad tiene que hacer que, todo el esfuerzo que pueda, claro, es que aquí... Claro, solamente hay que buscar un argumento que, que su argumento se revuelva en contra. Claro. Totalmente, totalmente. Ah, bueno, y eso bueno, pues lo que digo, os voy a pasar estos folletos, ¿ahí que se habla? Pues de vernos con las organizaciones, con los ayuntamientos... Hacernos visibles nuestras propuestas, esa moción famosa que teníamos por ahí, que era contra el plan de, de contra el plan europeo de pensiones. Bueno, pues durante 15 días estaríamos ahí siendo visibles. Se vota ahora, ¿eh? ¿El qué? El el julio. 11, Se vota ahora el 11 o el 12 de julio. No, julio. Bueno, pero no quita que eh, nosotros presentemos una moción apoyando la defensa de las pensiones públicas, que es lo que estamos aquí defendiendo. ¿Vale? Del sistema público de pensiones. En esto también un poco entra lo que es lo, lo público, ¿no? Porque aquí se habla de defender también la sanidad, que nos interesa a todos, la educación, ¿no? El tema de la vivienda. Entonces, bueno, somos una organización que no solamente luchamos por las pensiones, sino que tenemos que defender también lo público. Y yo creo que es importante. ¿Eso ya está organizado como etapas ya organizadas? Sí, sí, esto está organizado con tiempos y todo. Claro, estamos para tiempos de eh, gente de 25 años Los de 60 ¿Cuándo empezaríamos? ¿Cuándo empezaríamos? ¿Cuándo empezaríamos? el 1 de octubre No, esto empezaría, esta marcha Se empieza el 1 de octubre que se ¿Sube? Y a Reynosa los corrales Pero a Reynosa se sube el tren Es decir, que se subir el tren o en un coche Pues la gente que vaya a participar Os pongo, por ejemplo, mira 1 de octubre, presentación de las marchas en el ayuntamiento Allá haremos una rueda de prensa Allí sería donde salía la presentación eh, reunión con los grupos municipales y con las organizaciones sociales y sindicales Claro, ya sabemos que con bueno, algunas pues no nos van a recibir Pero bueno eh, Una eh, oficina de paro sería una... Por ejemplo, se puede hacer una, eh, una concentración delante de la oficina del paro O también se puede hacer en un centro de salud Porque también reivindicamos la sanidad pública ¿vale? Eso sería por la mañana, todavía en Reynosa bueno, con ¿Eh? el paro, si hay oficina al el o no lo que sea, hay nada, o sea hay por, a porque ahí, de, ahí denunciaríamos también la situación de la precariedad laboral que existe que eso también está afectando a las pensiones no, menos ingresos, no, menos sueldos por todo chupo. eso hace también que ellos justifiquen en que las pensiones tienen que bajar nosotros lo que pedimos es que haya trabajo para todo el mundo no, y que haya buenos salarios para que las pensiones se mantengan sería comer en Reynosa y luego bajar por la tarde a los corrales los corrales, pues concentración, charlaría en en los corrales, reunión también con movimientos sociales, partidos allí mismo por la tarde, y dormir y cenar en los corrales. Claro, la gente de corrales que ahí no tenemos, sería una forma de entrar en los corrales, ¿vale? Porque nos tenían que buscar un sitio para que la gente durmiese, o pudiésemos cenar la gente que va andando. Sergio, me vas a, per me sí. vas a permitir un, una, una historia. Vamos a ver. Es un, tem es un tema que en principio sí. estamos todos de acuerdo. Como es, yo pensaba que, es que era para el de julio. El plan no, no, de no, no, esto es para octubre. No. Vale. siendo para octubre, ¿por qué no hacemos una cosa? Hacemos una reunión específica, una asamblea sí, sí. específica, sí, sí, para, sí. Tra para tratarlo. Una vez que tengamos todos esto, eso, sí. podemos quedar el 15 de julio, el 18 eso de julio, es, en San Fermín o cuando nos dé la bueno, gana. Sí, sí, sí. 18, 18, no 18. tengamos que ir un poco explicaros cómo es el primer día. Todos los demás días son parecidos. El uno ¿Este se hecho, anda hecho. y el otro no se anda. ¿eh? ¿Vale? Entonces, yo os paso uno a cada asamblea... Eh. Este es el a cada uno se, cada uno se a los gastos o cómo va eso? Bueno, hay gastos, en principio yo creo que la coordinadora tiene que asumir esos gastos, tenemos dinero ¿Entiende? sobre todo por el tema de comer Hay que vender baratos bueno, Hombre, el es que quiera pagárselo Pero eso yo así, ya se concretando luego ya cuando nos reunamos para ver un poco cómo diseñamos esa campaña sí, es que Yo esto es, es una propuesta, yo la paso por correo electrónico ¿Vale? para vale. que la estudiéis en cada asamblea, si lo veis o no lo veis. Vale. Y con esto, pues a partir de aquí, aquí podemos decir, oye, mira, esta etapa sí. la quitamos, o ponemos otra etapa, sí. o esto es muy largo, esto hay que acortarlo. Porque, por ejemplo, claro, desde, desde, por ejemplo, también se pasa por Renedo. Un re en Renedo no tenemos nada. En Renedo hay que llegar, porque ahí viven también miles de personas. Entonces, bueno, pues de Renedo a lo siguiente, siguiente paso es Castro, eso hay que ir en coche. Vamos a pegarnos esa caminata porque no llegamos nunca. Entonces hay que decir, bueno, esto es que lo plan, veáis, eh? que lo estudiamos entre todos y todas y lo que veamos, pues cambiamos, mejoramos, quitamos. ¿eh? Bueno, pues ¿Vale? el reparte los folios y, y siéntate. <risa> Sergio. Eso ahí se puede hacer unos, unos chalecos de, de sí. esto. Es decir eso puede llevar luego muchas cosas. Yo, te, yo tengo otro plan que te, te va a hacer la competencia. Sí. Ah, vale. Yo propongo crear el, el grupo de los huelus cachavas. <risa> <risa> huelus cachavas. A ver la idea mía suena a chiste suena a chiste pero no sé si será efectiva. Yo lo voy a proponer. Yo cuando no duermo pienso. Pues he pensado que eh, juntarnos unas 15, 20 personas, que tengamos tiempo y ganas de, de movernos un poco, y ir a los ayuntamientos, a las concentraciones, para apoyar con cartelones grandes, con una boina o una chapela, como veráis, y una cachava. Con los cartelones ir a, en apoyo a esas concentraciones o simplemente hacer propaganda, entregar panfletos, recorrer Cantabria. De alguna forma, no todo de golpe, sino, pues depende de cómo, cómo se pueda tratar, si se acepta la propuesta, pues ya lo, hablaría, lo hablaríamos. La idea es hacernos ver de diferente forma, de llamar la atención. Como los flautas pero con cachava y... Con buenos cachavas. No se puede hacer conjuntes. Pero es que es antes de eso, yo lo pongo ya para ahora. Entonces, no sé qué os parece, si queréis dar vuestra opinión, esa es una idea por La idea a mí no, me parece graciosa y puede resultar. Lo que hay que tener en cuenta es que si todos nos concentramos los lunes como norma, pues si estás en tu concentración malamente vas a apoyar a de al lado. Estamos 10-12 plataformas, Carmen. Uno de cada plataforma hacemos un grupo de 12. Ya está. Y son los que Toma. se desplazan claro. y los demás se quedan... Bueno, sí, también es verdad. Tampoco tenemos que ser un mogollón de gente. Es una forma de coger tres coches, por ejemplo, y desplazarnos. Vamos a hacer, por ejemplo, Cabezón. Empezamos por, por por Castro, por ejemplo, y vamos de Castro a Laredo. En Castro estamos, por ejemplo, de 10 a 11, y en Laredo de 11 a 12, pues es un ejemplo, por ejemplo. Hacemos dos, dos pueblos en un día y llamamos un poco la atención. El caso es llamar la atención, que la prensa igual vea eso, que es diferente, que no le vaya con la cachava y con la boina y con unos cartelones, pues no sé, llamando la atención, pues no sé, por hacer algo diferente. Cosa, eh, no hay por qué hacer ese recorrido el lunes. Si las pero, Es una idea, es una idea. No lunes, idea no, es... No, para que acuda más gente de la plataforma en vez de una representación, se puede hacer otro día que no sea el lunes. Entonces, de cada plataforma podemos ir 8, 10, 6, 7, 8, 10... 12, También se puede hacer fuera de, de los horarios de, de, las, de las, las concentraciones. Romper los horarios no me parece... Bueno, pues se hace, se hace fuera de la de Primero vamos a hacer una prueba, yo creo. El día 3 de julio, a ver si ah, somos ¿sí? capaces de llevar desde cada plataforma a 10 y juntarnos y 100. Vamos a hacer la primera prueba. Yo creo que sí, ¿no? Juntaremos 10, ¿no? Bueno, de es igual más. Bueno, allí fuimos 13. De lo que hemos estado hablando, yo sería partidario de fijar una fecha para hablar del plan de trabajo que nos presenta Sergio, porque si lo dejamos, se nos despista. Yo no sé qué os parece, en dos o tres semanas, en julio, juntarnos y. Calendario, a ver, compañera. Igual es a cuanto a Julio, ¿no? No, no, no, no vamos a... No, es que no puedes ir mucho más allá, ¿eh? ¿Cuánto antes nos ventilemos esto? Julio, Julio. A ver, calendario de Julio. En julio. En julio. En, empieza el día, el día 1, o sea, domingo. el, el domingo. Día, el día 3 empiezas aquí. O sea, sí. es lo de la... Eso, o sea, a partir de ahí. A a el de 18, de 18 miércoles. El 18 de julio. ¿El 18 de julio? Es un día señalado. ¿Eh? ¿Eh? No, por Dios. Oye, lo celebran, no? ¿uno ¿Qué ¿Qué lo celebrará? ¿No lo celebrará allí? Ese día no. Bueno. ¿El 19? Bueno. No. ¿O el 17 eh? que es martes? El 17 que es martes. Bueno, 17 de martes. ¿Sí? Pues es un buen día. En lo, lo celebráis bien, ¿no? Ay, no, pago. no pues, sí. <risas> Ese día me suena a no quemado. Que bueno, pues el 17 de martes, ¿vale? ¿En dónde? Bueno, el el también. 17 de martes. ¿Dónde la.? convocatoria. Corinto. es No la sé, yo sigo manteniendo, Santander es el mejor sitio para reunir a todo el mundo, que, está... que, que, que, está, que parece muy, muy bonito esto de reunirnos cada día en una plataforma, pero al final el que viene de Reynosa llega más fácil aquí que a Laredo, entonces yo creo que Santander tiene que ser el punto de encuentro para la, para la coordinadora, que es fácil para todo el mundo, que desde cualquier punto llegas más o menos bien. Bueno, Santander, ¿eh? Escuela Idiomas, buscamos. Había otro lugar por ahí también que nosotros ofrecieron, ¿no? ¿Cuál? ¿En <coughs> qué, qué otro sitio? A mí no me lo has pasado, ¿eh? Sí, sí pues eh, sería después de la fiesta del sábado. <risa> A ver, cuando se haga la convocatoria se determina sí, que se sí. el sitio. Se sitio, que son los que gestionáis, pero a ti sí, sí aquí ya que... Ya, ya hablamos. Ya hablamos. Lo importante es la fecha. Sí, 17 de julio, en Santander. Vale. Tarde, ¿sí? Bueno, sí. vale. El 17 de julio por la tarde. Sí, el, igual... ¿Hay mucho problema en hacerlo a las 5 de la tarde en vez de a las 6? Ninguno. No. Vale, no, por tener no. un poco más... Mejor, mejor. Sí, mejor. sí. Mejor. sí. Vale. Claro, a las 5 de la tarde. Vale, pues ya lo, ya lo gestionamos. Ya de momento ponemos el aviso, ¿eh? Ponemos el aviso en el WhatsApp, que para.. Y a, y a partir de ahí ya lo iremos recordando. Ya yo el ¿Qué se estudia el papel? Bueno, yo lo voy a pasar por correo electrónico también. Vale. Vale, y esto y esto lo vas a tratar de ese día, dale? ¿Cuál, cuál? No, lo digo a, a este. Lo tratamos ese día, no sé, si queréis, también. Se puede tratar ese, se puede tratar ese día, si, si hay… Lo de Sergio y lo de Y lo de Pero lo bien, eh. Sí. Está bien elaborado, si es coger… Vale. 10, 12, 12, 12 con cachabas, boinas, unos cartelones grandes, ir a un sitio, colgarlos si hace falta, llevarlos, hacer un recorrido, dar, dar eh, panfletos de las reivindicaciones y demás, y ya está, si uno no es que eso, y si hay que poner música, ponemos música, y si tenemos que bailar, bailamos. Bueno, ya está, ¿no? Vale. Bueno, pues, vale. El 17 de julio, reunión en Santander. A las 17 horas. A las 17 horas. Vamos a... Eh, asunto, finanzas. Pues vamos a empezar por los, los temas de varios que tenemos. En principio serían las finanzas, la organización de, del día 1, eh, eh, lo del marketing. que quería plantear José. No, no, no, eso vale. es cosa de Olga. Y luego, funcionamiento de las plataformas y hacer los papeles de, la, de todas las plataformas para Madrid, ¿vale? Y es una cuestión de organización Antes de, pura. Antes de marcharos, decirme los que, vamos, los que vais a ir al dar cocido, que no se os olvide, ¿vale? vale. Solamente eso. Vale. Entonces, ¿empezamos con la sinatas, Venga, Manolo. ¿Qué? No hay un duro para nada. No hay un duro. ¿Qué? A ver, ya, ya, se han recogido, ya se han recogido todos los... Ya se han recogido los bonos que se vendieron Se quedaron sin vender 77 bonos, de los 2.500 que hicimos. De eso hemos recaudado unos 1500 1.898 euros. Perdón, 1.800, no, para sumar los que me han dado hoy, que se me estaban sin sumar aquí. Bueno, en total, los gastos, tenemos 1.322 euros de pancartas que ahí lo tenéis y lo podéis mirar en Y con lo que hemos ingresado de bonos más 75 euros que nos quedó del viaje a Madrid, a pesar de que faltaron tres personas, sobraron 75 euros que están aquí metidos también. Tenemos un una vale de 1.127 euros en la en bolsa. Hay que pagar lo que tú me has comentado antes. Sí, bueno, pero no llega, eh, no aquí, llega a ochenta euros. De aquí ya se han comprado. Pilas, realmente. ¿Castro se ha comprado de aquí el, me el megáfono también? Si me dimos segundo quedan dos, dos cargas de pilas. Que no, que la primera. Ah, la primera la pagaste tú. Vale, vale, vale, vale. Con pues euros entonces. Vale, vale. Tengo, tengo que descontar 47 vale, euros que le tengo que pagar a, a Reynosa. Tenemos gastos que he tenido de, de copias y nada más. Si no, hay más, si no, no, no hay más gastos que pagar. Los, los o sea, la, perdón, las pancartas que se hicieron ya se pagaron, se cobraron los que, la, los que lo hicieron, las pancartas, luego ha habido por ahí copias que se han hecho, que, que unos los han cobrado y otros no. Yo no tengo referencia de más, de más gastos. gastos. ¿Por la cartelería que se vaya a hacer? Esa, esa me la tienes que pasar. Yo creo que te la pasé en la asamblea anterior. No, no tengo yo. Nosotros hemos estado haciendo la cartería de, de Torravega, Torra Reynosa y Cabezón Cabezón. Pues pásamela. Pues yo no la tengo eso. Pásamela y lo.. lo a sí, que esos 70 euros de la pensión metalista y todo eso nada. Qué buena no hay más, pues claro. eh, ahora mismo hay o sea, mil. 100... euros ahora hay en bolsa. Que vayan a aprender lo del PSOE del PP. Si hay que hacer Si hay que hacer recorridos que dice. Eh, es este? no es? Habrá que vender es es este más Habrá que pensar el día cuando hablemos de habrá, que pensar el ...la cartelería que se va a hacer ahora... Bueno, que ahora se va a hacer cartelería otra vez, se va a hacer sampellería... ...hay que pagar se ahí, para ahí, 200 euros... euros ...bueno, miren, esos carteleros tienen que ser grandes, eh... ...y tienen que ser grandes, eso no los podemos hacer Pero nosotros... No, no, ...hay sí, que mandarlos a hacer... ...con fundamento, eh, para colgarlos ahí... ...eso no, eso no, poder... eso no los podemos hacer ni en el entorno... ...donde el cocido montañés tienen que ser grandes... ...eso bueno. tenemos que mandarlos a hacer... ...eso hay que pagarlos... ...pero, cartel plastificado o de lona? ...no, no sé, ¿cártel plastificado? ...de lona o de lona y luego nos vale para la cosa... ...no sé, a veces para el para el domingo hay que hacerlos. ¿Para el domingo que viene? Para este, ¿Para este? ¿Para este domingo. Para este. este es muy complicado, ¿eh? Pues sí, el y las pancartas que pa de Madrid también se pueden llevar, ¿no? Sí, ¿Eh? sí, sí. Los sí. pancartas que tenemos de que llevamos a Madrid también se pueden llevar. Y, sí, sí, sí. Puede sí. Mira, se pueden mirar. Perfectamente. Ver, ya, ya, ya, ya. ¿eh? Ver, ¿no, bueno, no, que Manolo no, tiene, eh, tiene recursos. Sí, tengo recursos, pero en tres días ya vamos a ver. En Tres días, no. En cuatro días. ¿Tienes alguno ya hecho? No, están ahí, en el pentágono. -E. No, no, no, no. Los elegidos, elige tú unos cuantos, en media alcena por lo menos. ¿Eh? ¿Pero de qué tamaño? Es que está hablando de cartel. ¿No? El doble que un cartel normal. ¿En A2 o A1? En A1, está hablando. En A3... En A3 sí son los grandes que yo te he hecho a ti. Pues A2, A2, en A2 por lo menos. Pero dile que son media alcena. No son... Sí, por eso te digo media alcena, tampoco en ningún momento. En A3... No, si te los hacen, te hacen lo mismo, media alcena que 2.000. ¿Me entiendes? Eh, falta, eh, es para el domingo. Es la plancha. La cosa es la de la plancha. Ya. Una vez que está en la plancha, ya hacen dos que cuatro. Así. Continuando con la organización del, del día uno. ¿Vamos con, ¿Vamos con ello entonces? Sí, sí. A ver, de momento, el día uno, me tenéis que decir los que vais a ir, por, por, por plataformas, el que esté en plataformas, que no me, que me diga a nivel personal, y hay que, en, en principio... El que tenga sillas y mesas que lleve de camping, pues no está la cosa segura. Igual conseguimos mesas y, y sillas, unos tablones y tal, unas sillas, pero de momento más seguro es que llevemos, luego que se pongan o no, llevarlas. Hay que llevar eh, el postre, el que quiera el postre, el café y algo de picoteo, el que quiera, porque allí dan eh, lo que es el cocido, una, una, un tupper bastante grande con pan y, y eh, o sea, el tupper de cocido montañés y el pan. Lo demás hay que llevarlo. Que el, vino, quiera... el, vino, el vino venden allí, una botella te venden o sea, venden por un, por un euro. Si es una botella de cerveza también, o sea, no es caro. Pero hay que. que, no el, que la pico... si el que quiera el picoteo que lleve y el postre también. Y el que quiera el café también. no una buena relación de cocido. ¿El claro. ¿Tenemos No, no, no. El tapper. Lo no dan, no dan allí, lo no dan. Allí. Ni, ni cubiertos. está tapper para casa o como. Si quiere llevar cubiertos cada uno en su cubierto, allí dan de, no, no, de plástico. Ahí tienen grandes Bueno, igual hay gente que quiere llevar. De... Casa. Sí, si, lleváis, si lleváis pato, pues mejor. Y vamos a quedar en, en el puerto, en el aparcamiento del puerto. Es un sitio seguro para quedar y luego ya veremos cómo vamos todos a la zona. No está muy lejos, pero es un sitio para quedar mejor el aparcamiento del puerto. ¿A qué hora? A la 1 del mediodía. A en Para aparcar y luego ya nos, si tenemos que desplazarnos. Pues. Mal, mal, porque sería. A comer se apunta no, todo. Dios. En ¿Eh? el puerto. Tú vas al puerto, en el puerto eh, hay un aparcamiento grande, allí allí nos vemos. Vale. Hay un bar, solo, solamente hay un bar allí. Si quieres entrar en el bar o en el aparcamiento, está allí todo junto. Puerto, no? Los chupitos los llevo yo. Vale. Está hecho. ¿Vale? Ahora, los chupitos. Y yo también. ¿Qué.? Chupitos que hacen. Vale. Por plataformas, ¿cuánta gente va a ir? Y. Si me, va, si me vais diciendo. Castro, Castro 12. Castro 12. Venga, más. ¿De Torre la Vega? ¿Reinosa? ¿Te lo vais? Uno o tres. Bueno, pongo. Vale. ¿Los de en qué vamos? Uno o tres. Vale, más. Gonzalo, dos. Tú eres de la coordinadora, ¿no? Sí. Vale. Dos. Yo no estoy. No, vale. He hecho la llamada, pero no me responde. Más. ¿Qué se eh, ¿des ¿Antes de él? Mañana, mañana. Mañana, mañana, mañana, mañana, mañana, mañana, mañana, mañana, mañana, mañana, mañana, mañana, mañana, mañana, mañana, mañana, no hay, pro, no hay problema, a mí tampoco. Bueno, ¿quién se anima, Vega? El, el, el, el, el pimiento empanado los... y los pimientos verdes. ¿Eh? Para explicar, es que quiero explicaros el tema de, la, de lo de las plataformas. Sí. Sí, es un… No, no, que eso, eh, eso son dos minutos, pero a ver si, a ver si somos capaces de aclarar en dos minutos. Vale. Vamos a ver el tema, el, tema es el, el tema es el siguiente y el tema es el siguiente desde Madrid antes de marchar yo de vacaciones me mandaron un, un correo electrónico diciendo de que nos debíamos de organizar, eh, que todas las plataformas locales se deben realizar como tales plataformas locales eh, y comunicar a Madrid esa formación de esa plataforma local nombrar su portavoz directamente con, con la coordinadora estatal ¿eh? y entonces hay eh, hay, un, hay unos protocolos por decirlo de alguna manera pero el protocolo es muy sencillo es hacer un documento en el cual los asistentes en el cual los asistentes a una asamblea que ya si ya los habéis hecho en, su, en todos en, en vuestros momentos se han hecho todas es recuperar es decir, poner una fecha el 14 de abril nos juntamos eh, estas cinco personas estas cinco personas y decidimos formar la coordinadora de, de, o la plataforma de cabezón o la plataforma de reynosa o de torro se firma ese documento lo firman esas cuatro o cinco personas o seis o diez o catorce las que sean las que todas las que se quieran y eh, con ese documento y se envía a madrid lo único que hay que hacer es poner el tele, eh, nombrar un portavoz o, o, o, un portavoz o dos, lo que sea. Pero bueno, teóricamente un portavoz y incluirle el nombramiento de ese portavoz para que de forma directa entre en, en, en las comunicaciones de la coordinadora estatal. Esto parece que no tiene importancia, pero sí que la tiene. Primero, porque aumentan los canales de comunicación. Disminuyen los canales de manipulación Es decir, porque cuando una persona solo controla todo ¿eh? Pues puede mani puede manipular ¿eh? Mientras que si esto, eh, hay 11 personas que tiene, o 12 que tienen acceso a ello Pues evita la manipulación Entonces, yo voy a hacer lo siguiente Me voy a poner en contacto eh, personal eh, con rosa es que ya lo, lo tengo prácticamente hecho de cinco plataformas la tengo lo tengo hecho de de santoña de colindre digo de, de castro de cabezón de torre la vega y cuál otra tengo tengo tengo cinco elaboradas y entonces voy a quedar con vosotras para mandarlo y si tengo que estar con vosotros para hacer el, el documento o para Cómo lo tengáis que hacer, no tengo ningún problema, ¿eh? ¿Vale? Pues, no, una, tal, si eh, hacer... pues es un modelo. Pues sí. de un modelo que el se modelo hacer... está hecho ya, está relleno. pasar el modelo? el modelo? Ya os digo que incluso lo tengo, lo no, he rellenado con no no los nombres, es, no, es, con, con, eh, es decir, como titulares, cuando en su momento me disteis nombres para hacer las convocatorias de delegación de gobierno y todo esto, pues en base a esos nombres, pues lo he rellenado, lo he rellenado. Ahora tenéis que poner... ¿El portavoz a quien elegimos? A este. Pues y con tío, aleman, tío, ¿eh? por correo, electrónico. Vale, pues a ver si en, en el paso de 10 días o 15 días lo podemos dejar terminado. Yo para mañana, yo mañana os lo mando... Vale. Mañana por la tarde os lo mando a todos, ¿vale? Vale. de acuerdo? Entonces, sí, es, es, es muy sencillo, ¿eh? Los de la Vega tenemos, si lo tenemos hecho de cuando hicimos la primera, sí. eh, está, está hecho. O sea, eh, ahí no hay problema. Tampoco. Es recuperarlo y volver a mandar tal como lo... Pero tú lo tienes, ¿no? ¿La de... Sí. Sí, sí, sí. Además tengo con los 14 o 15 primeros que estuvimos ahí en la Vega. Y esa... ¿Tal cual? Sí, sí, sí. Y te la vuelvo a remitir aquí y ya... ya está. Entonces, eh, Costa, como Ramiro, como portavoz, Costa Ramiro como portavoz, y estabais 14 o 15 como como firmantes sí. ¿eh? de la del acta de la asamblea y esa no vale sí pero hay, es que aquella como fue la primera pues no la no le hicimos completa ¿eh? entonces que no pasa nada es recuperar si sí, es recuperar, claro. vale, que no... que recuperar a los que han firmado algunos ya ni no pero eso están allí con la firma yeah. eso está allí con la firma tengo tengo los papeles vamos con ¿Alguna duda al respecto de esto? No. no nos lo no vas a mandar? Bueno, si no, y además cada duda se comenta y se, y se, y se hace. ¿eh? ¿Por qué no eh. se aprovecha el día que.? Que hagamos la reunión para publicar el documento del 17 y ahí se, se remata el tema. sí termina terminado, vale para el, el día de Que nos mandes el documento, traemos los nombres bla, bla, bla, bla, y ahí para que no haya errores bien. posibles. Si ese mismo día aprovechamos y bien. sí si porque eso lo, ferraman, que... los he hechos en 10 minutos, está claro, eso es sin más. Vale. bien. Para la reunión del 17, que la traemos, ya está firmada. sí yo lo que el de mañana, sí. vale. Vale. A ver qué. ¿Alguna cosa más? Que hay compañeras que tienen. Es importante que llevéis postres ricos los que vais a los cocidos. Eh? Y para repartir, Para repartir, para repartir. Vamos, partir, para Vamos a ver. ¿no hay gente que, ¿Vale? es que tenemos azúcar, ¿eh? Ahí. O sea, un poco de Pues tú llevas, sin azúcar. Pues <risa> pues <tú, tú. risa> Puedes llevar queso que no tiene azúcar, por ejemplo, que también nos gusta. Y bueno, prefiero, me a Ya está, se acabó. Sí. Ya está. Bueno. Pues nada, una, una foto en que estemos todos. Ah, bueno. ¿Había ruegos, ¿Y ¿Había ruegos, ¿Había ruegos y preguntas? Sí, sí había varios, sí, sí, sí, sí. sí. Vamos a ver, la coordinadora, la información y todo que manda, ¿solamente lo mandáis por WhatsApp o también lo mandáis por Internet? ¿WhatsApp? ¿Solo por WhatsApp? Sí, yo por lo menos sí, no te haces otro tipo de porque tengo el correo electrónico de media docena de personas, pero yo realmente la información no la puedo mandar más que por ahí. Porque hay veces incluso que no la puedo enviar y se la mando a segundo de cabezón. Digo, házmelo pdf y mándaselo a todo el mundo. No sé qué, porque soy un poco torpe con esto de las nuevas tecnologías. Pero, ¿a, qué, ¿A qué información te refieres? ¿A qué información te refieres? Porque la cartelería... Lo que, los comunicados y todo eso se acuerdan en el Facebook también. Pero es que ya lo tienen. también se en el Facebook, ¿no? No, vamos sí. a ver. Es que yo no sé si se lo estáis mandando a la portavoz, que era María, me parece que es María. Ah, no, de María Santander. Sí, ahí, sí. Sí, sí. sí Sí, sí, está sí, metida, sí. metida también. Bien. ¿Se lo mandáis a María? Sí, sí, sí. Ya, para sí, sí. hablar con ella que nos lo mandan los demás porque no nos está llegando la información. En, en, eh, ¿Vosotras estáis en el grupo de trabajo no Santander? Sí. sí. Sí. Trabajo Pensiones Santander. No, no gastas no, este es tiempo, si se lo mandas a María ya hablo yo con ella. Sí, pero bueno, aquí... lo mande. Yo, cuando, pero cuando mando, suelo mandar. Normalmente habrá algunos que le llegue tres veces o cuatro, porque está en el jubilador de Cantabria, en la mesa, está a nivel particular, está. Yo creo que María, yo creo que no sabe que hoy había un coordinador aquí. No sé si tiene que haber llegado, el cartel no sé si me ha llegado, ¿eh? Yo me entero por la concentración el otro día, el lunes en Santander, de que había esto. A ver, bueno, pero ya me he traído por María. ¿No está, ¿No está metido en San Pedro los huesos? ¿Quién? Inmén. No. no tiene huesos? ¿no? No tiene ¿Y ¿no? ¿El correo electrónico tienes, Inelda? Bueno, pues hace una cosa, pasa, no sé. El... Bueno, le tendremos, ¿no? El correo. Durante el no, pero no te preocupes, estamos en el corral y no podemos. Nos pues vamos. Vale, vale. No sé, vale. Vale. Vale. Rosa, no sé, Rosa. ¿Qué tengo? tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo? Gracias. <risa> <risa> ¿Y eso es igual? <risa> bueno, vale, entonces. ¿O algo más? Yo que, que yo así no tengo nada más. ¿Y bueno. Pues vamos por finalizado por finalizada la asamblea a la espera de volver a vernos el día 17 de julio. Espera, eh, una cosita, mira, eh, Luis, sí. el compañero Luis, aquí, que es de la plataforma pantalla por el público y sí. eso, sí. quería comentar una cosita. No, no quieres comentar algo. Sí. Porque, sí. Porque, sí. Porque, sí. Porque, sí, Si estáis interesados. A ver, a ver. Bueno, bueno, ponte aquí entonces. ¿no te a, ver, a, ver? a ver, sube aquí, que se te vea. <risa> que te fichemos. Bueno, es un asunto que trabajamos en la plataforma Cantabria por lo público en relación con eh, determinados eh, aspectos de las eh, retributivos en relación con las pensiones. Estoy eh, o sea, eh, por poner. Eh, palabras más concretas que se entiendan, estaríamos hablando del de eh, bono social eléctrico, eh, hacemos trabajo desde hace tiempo con este asunto, eh, que eh, hay muchas pensiones, eh, sobre todo las no contributivas y las de menor cuantía, que tendría una eh, relevancia en relación con esto. Hay más aspectos, por ejemplo, Cantabria es una comunidad que no tiene prácticamente ninguna... Eh, política de transporte público, no de coche, ¿eh? no de ir en coche, sino de transporte público, para poder acceder y moverse, en relación con el cambio climático y con muchos más factores. Bueno, esto es algo que habría que desarrollarlo en un momento, eh, y no tiene que ver tanto con la administración central del Estado, sino con la administración autonómica. ¿eh? En la Comunidad de Madrid, o en Cataluña, en Valencia, en Sevilla, el transporte público para pensionistas está en torno a 10-12 euros al mes, tarifa plana para todo tipo de transportes. Prueben aquí, inténtenlo y verán lo que tiene. Nada, no existe política de transporte público y los pensionistas, pues estamos así. Es algo que hay más cuestiones en relación, por ejemplo, con la fiscalidad del agua. Aquí hay unas leyes que se han aprobado desde los últimos tres años, ...en el Parlamento de Cantabria... ...por lo cual están exentos ...o tienen una modificación... ...las personas que están en paro... ...que tienen, eh, que tienen una pensión mínima... Eh, ...bueno, hay una serie de colectivos grandes... ...el número es... ...que no se aplica... ...directamente no se aplica esa exención fiscal... ...no se aplica... ...porque no hay medios... Eh, ...en la administración... Eh, ...pública de aquí... ...para poder aplicarlo... ...con lo cual... ...tú pagas los impuestos... ...como cualquier otro... ...existiendo una ley... ...que lo dice claramente... Y hay más cuestiones, más cuestiones en relación con el nivel adquisitivo de las pensiones que se nos detrae por otros efectos. No solo por la no aumento, que bien conocemos, de la, de la miseria en relación con lo que promueven los... Eh, los eh, eh, el, sí, el gobierno central en este caso, el parlamento, eh, sino con otras cuestiones que tienen que ver con las administraciones de todo tipo, incluso municipales. Hay cuestiones, hay... Que, si nos fijamos en lo que se está haciendo en otros sitios, en otras comunidades, en otros municipios, hay, eh, yo no, no me gusta el, hablar del término, eh, esto de la cuando eh, decimos que bueno, esto es un agravio yo comparativo, yo, no, porque eso se mucho, pero sí una relación irregular y, y muy asimétrica, eh, en nuestro caso, peor que la de otros, eh, otras ciudadanas y ciudadanos del Estado español, que tienen los mismos derechos. Esto es una cuestión que habría que en algún momento bueno, estamos eh, dispuestos a seguir trabajando y a, a introducir estas cuestiones en el, en el trabajo de la, de, las, de la coordinadora y lo, según vaya eh, surgiendo. Así que no hay tiempo y hay, habrá ocasión ya. para... No, estamos trabajando dentro de la coordinadora de pensiones, pero que hay temas que no son antes de la subida y los 1.080 euros, sino que la gente tiene derechos a, de, a deducciones que no se están aplicando porque muchas veces se desconoce. Sí, pero yo, existen. Sí, sí, claro, sí, sí. existen. Aquí ah, lo está diciendo Luis. Y lo del bono social eléctrico, ya sabéis, los pensionistas que no cobran más de X dinero, dinero a, al año tienen una sí, reducción sí. del 25% o del 40%. Sí, pero es que. Sí. ¿Eh? A ver, a ver, hay ah, que seguir con eso. Ha levantado la mano, bueno, mano bien, la compañera Inmelta. Hay que seguir en unos casos. Cosas que los pensionistas podrían tener derechos a ellos y que tienen y que no se están aplicando muchas veces ¿No, si o, Olga. <coughs> no, es, es vamos a ver, tiene la palabra Imelda, no. Imelda. después Olga y... que esto que me parece relativamente bien ¿eh? pero a, yo no en principio no estaría de acuerdo en meterlo con el tema del sistema público de pensiones, pero para nada porque es que montamos un trifulco de tres pares de narices ¿Eh? una cosa es, vamos a ver que se ha cotizado por tener derecho el día de mañana a unas pensiones, y eso sean altas, sean bajas o sean regulares, eso causa derecho y a mí me lo tiene que, que garantizar en la Constitución porque es de derecho. Ya después, el resto de cosas que se deriven ahí, de que si un bono eléctrico, de que si el otro, eso ya no se ha cotizado por ello, por lo tanto son graciables. ¿Se concede o no se concede? Por ejemplo, yo personalmente no estoy totalmente de acuerdo con el bono eléctrico. Porque en el bono eléctrico ¿eh? el problema es que te meten una cantidad de, de, de colectivos y de historias con las que estoy totalmente en contra. Por ejemplo, las familias numerosas, tengan sin límite de ingresos, es que yo me escandalizo, sin límite de ingresos tienen derecho al, voto, al bono social. No estoy de acuerdo, en absoluto. ¿eh? Porque estamos pagando entonces eh, bono eléctrico, ¿eh? Pues eh, lo voy a poner exagerando, ¿eh? ¿eh? Exagerando no, simbólicamente. Estamos pagando el bono eléctrico a todas las familias de Lopus Dei. <risa> pero, es que estoy siendo simbólica para eso. Entonces, no estoy de acuerdo. O sea, ¿por qué las familias numerosas eh, sin límite sin de ingresos? En primer lugar, insisto porque me parece inmoral. Pero aparte de eso, yo puedo ser, además de eso, me parece. Que el tener muchos hijos me puede parecer, eso ya es una cosa personal mía, ¿eh? pero también la digo, me puede parecer antiecológico, por ejemplo. Entonces no estoy de acuerdo. Entonces, meterlo en el tema que estamos aquí, en esta plataforma o en estas plataformas, que es estrictamente, porque es que estamos metiendo a veces una cantidad de historias aquí que no, que es que esto es una plataforma eh, defendiendo el sistema público de pensiones, punto pelota después estará la, la reivindicación sobre la sanidad pública y sobre la educación pública, que en el discurso se puede decir tal que también estamos de acuerdo yo lo digo porque en una concentración además bastante, con bastante gente que hubo en Santander al principio con el tema de las pensiones a colación y no sé por qué, se tuvo que leer un comunicado sobre la violencia de género y vamos, aquello quedó como una patada en ciertas partes. O sea, quiero decir que no me parece pedagógico ni ilustrativo que ese, todo ese batiburrillo de cosas se mezcle. Al, al menos, a la hora de tener claro ¿Cuál es el planteamiento de estas plataformas o de la coordinadora que engloba las plataformas, para decirlo de una manera? Y ahora que sale lo del bono este y otro, eh, yo qué sé, y otro retazo por aquí, es que son cantidad de chiringuitos se montan aquí. ¿eh? Al final, para no dar unos servicios realmente buenos y concretos para los que... Eh, para todo el mundo. No sé, bueno, pero... Tampoco me quiero extender mucho más porque estamos fuera de tiempo y es otro tema muy distinto al que se ha hablado en, en esta, del que trataba esta, esta reunión. ¿eh? Pero yo en principio lo descue me descuelgo. Vale. Eh... Olga. ¿Es ahí? Vale. Yo lo que lo no es el bono es social de la luz del 25% eh, lo quitaría porque eso es un engaño hacia los pobres. Te explico por qué. Mi madre vive sola, no da la luz, se queda ciega siempre, como es un costumbre de ella. Paga 30 euros o 32, joder, pero es que se gasta en consumo 6 euros. A mí qué me importa que, que le quiten el 25% de 6 euros, o de 10 euros, o de 12 euros como gasto yo de luz. O sea, eso es mm, minundinis. Eso es como que el gobierno nos da algo, pero no nos da nada. Que nos quiten el IVA que no se repercute en el recibo, etcétera, etcétera, etcétera lo que todos sabemos, ¿no? Eso es lo único que quiero decir. Y luego, complementando, si en Colindro vamos a hacer un pequeño estudio de cómo llega a la pobreza, a la miseria, a la gente mayor, ¿no? Pues las pensiones que tienen, seguro, seguro que vamos a tropezar con que no pueden llegar a la luz, que no cuánto pagan, lo del agua, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo podemos concentrar todo ¿No? Y, y más o menos nos sentiremos. Pero hay que tener mucho ojo con lo que dicen que hay. Aunque es que... Eso no es nada. Vamos a ver, yo creo que no, no hay que sacar de contexto las palabras que ha dicho el compañero. Es decir, el compañero ha dicho... Es decir, eh, en el tema de los pensionistas, ahora mismo, ¿hay sitios, hay sitios donde tienen una serie de ventajas, donde tienen una serie de ventajas que... Ha de que se les complementa con la, a la pensión, como es el tema del transporte, como es el tema del bono social, y no, sé. y no estamos confundiendo aquí el bono, so, el bono social, estamos hablando para los pensionistas, no estamos hablando para los de locus ni para la familia, ni para estamos hablando del bono social para pensionistas, el transporte para pensionistas. Entonces, ¿Para de, vosotros, es que, por, oye, espera un poco, la porfa, la porfa, la porfa, es que no, y me la porfa, déjame terminar, porque vosotros imaginaros, que mañana la coordinadora de pensionistas de Cantabria eh, consigue transporte a un precio reducido para todos los pensionistas de Cantabria. ¿Qué hacemos? ¿Lo rechazamos? ¿Que se lo metan por dónde? Pues no, eso será, pero eso es complementario a lo otro, a la defensa del sistema público de pensiones. Pero no tenemos por qué renunciar a nada. Podemos, bien, que no podemos, pues nos quedamos como estamos, pero lo que no podemos hacer ya es renunciar a, a cuestiones, es renunciar a cuestiones decir, que, puede, que se están reclamando en todos los sitios y si se consiguen pues serán bienvenidas, si no se consiguen no serán bienvenidas. Pero nadie puede decir, nadie puede decir que lo que ha dicho el compañero, vamos, no tiene relación con las pensiones ni tiene relación con la, con la, con la, con la vida de los pensionistas, sino todo lo contrario. A ver, pero es que está legislado ya por ley. Bueno, pues... O sea, pero... por un decreto o por una orden. No sé qué rango tiene. Y no dice para los pensionistas tal. He dicho lo de Locus Dei porque en esa orden pero primer, primer la habla siente. de pensionistas, eh, no sé qué ingresos y, y familias numerosas. O sea, pero no que, estoy hablando Pero, de pero vamos vida. a ver que el compañero ¿Sí? ha hecho una visión global de bueno. todo. Ha hablado del transporte, ha hablado del bono, de los gastos farmacéuticos, ha hablado de, ha hablado bueno. de todo. Vale, bien. Como quiera que sea, es una sí, visión personal, gracias. es una visión personal y ya está respetable. Y, y otros tendremos otra visión. Hola. No, no. Vale, yo a él le apoyo en todo lo que ha dicho, ¿eh? Lo único que he querido decir, a ver si me habéis entendido, que nos han engañado con lo del bono social de la luz. Porque es una porquería, joder. ¿Me entiendes lo que te dicen? Parece como que tenemos algo y no tenemos nada. O sea, si a una persona es, es, eh, no tiene dinero y no le dan trabajo, está jubilada. El agua y la luz tienen que dar gratis. ¿Por qué? Porque las empresas que, sur, que, que suministran eso ya no son nuestras. Son eh, privadas, cotizan en bolsa. Pues si tienen mil millones de beneficio al año, que lo quiten de ahí para la gente. Hay que repartir las ganancias. Pues el el es. beneficio, eso es lo que yo digo. Es que sí, es. que, si hay que, luchar, hay que luchar por algo que cuando eh, lo reciba la gente que de abajo diga, mira, esto sí está bien. ¿Me entiendes? No podemos seguir engañando. Lo del mundo del transporte me parece genial. En Vizcaya lo entienden mi madre y... ¡Qué de puta madre! No, no que se nota el ahorro. Pues, ¿Aquí? No, no, tenemos nada. Pues todos hay que empezar. Cuando hagamos el estudio del colíndez, vamos a sacar todo eso. Y luego me iré a la Aracaldo y miraré lo que hay allí. Y lo compararemos. ¿Me la acabo de polidres? Sí. Carmen. No. Madame, no. Bien, a ver, a ver. A ver. No en comparación. Bueno, ¿Pero qué, bueno, no puede haber una discriminación por autonomías en un país, ¿eh? No? no. lo puede haber. Bueno. Uy, yo, uy, uy. No, no, no. bueno, uy, que no. A ver, a ver. Pero no ave, ve, say, puede. No hay que permitirlo. Dejar hablarla, dejar que hable y que acabe, por favor. Y otros como los de Santander por lo tanto, ¿cómo no van a tener derecho? Bueno, pero vamos a ver a ver si respetamos eh, la intervención de cada persona, ¿de acuerdo? Ya está, es que es bien sencillo, no entramos en un batiburrillo. No vamos que yo estoy así porque como estoy ya fuera del orden del día es como que estamos haciendo, <risa> <risa> Entonces, otra cosa, porque si no yo, yo eh, respetaría el turno, pero como estamos aquí como de comisiones, sí, sí, pues, ¿no? es que hay más personas que quieren intervenir sí no, pero que vamos, que está fuera del orden del día, por eso estamos así desenfadadamente. Sí, bueno. <risa> bueno, vale, pues podéis quedar luego ahí fuera y lo habláis también. <risa> <risa> <risa> ¿Se a, ¿Se te, te ¿No? a ver, vamos a ver que tiene que, ver, ver, que ver en relación un a esto, vamos a ver, tiene que ver en relación a esto, es decir, queremos llegar a más gente, ¿no? Llegar a más gente es llegar con más cosas, aparte de las propuestas que tenemos, propuestas como el transporte público, como el bono social. Como otras cosas, nos puede acercar a otros pensionistas que por ahí a lo mejor claro. pueden llegarles sí, sí, sí. y entender por qué se está luchando por unas sí, sí, sí. pensiones dignas. Eso es lo, que hemos, es lo que estamos planteando, nada ¿no? claro, más. Claro, por eso. Por eso esas marchas van por la defensa de lo público.